Sí. Gastón, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muy contento. Obviamente no, no, no lo esperaba, bah, no es que no lo esperaba, pero de la manera que se resolvió la carrera. Y después evidentemente terminamos con buen ritmo. Eh, la segunda parte de la primera carrera veníamos complicados y evidentemente ellos se cayeron más que nosotros y nosotros ahí no, no nos pusimos al nivel de ellos y, y pudimos aguantar la punta cuando quedamos en, la, en el relanzamiento. ¿Cómo fue el relanzamiento? Eh... Estaban informados que se largaba ese semáforo ¿Vos viste? ¿Se veía el semáforo? Sí, los comisarios dijeron que se largaba en el semáforo del puente De boxes, digamos eh, Así que nada, cuando se puso en verde Y me lo cantaron en verde desde la radio, yo aceleré No sé qué le habrá pasado josito Y bueno, lo pude pasar al trillete bien Y después aguantar En el último relanzamiento traté de, de que no me pase Lo que le había pasado a los otros En el anterior relanzamiento Y, y nada, mantuvimos la punta ahí una, una pequeña confusión de si quedaba una vuelta o no Pero, pero evidentemente nosotros Los demás se cayeron y nosotros ahí nos no pusimos a la par de ellos Y empezamos a girar al mismo ritmo que ellos ¿Tenía la confusión? ¿Para ustedes por ahí quedaba una vuelta más? Sí, sí, sí, sí Pero bueno, o sea, igual de todas maneras no cambiaba nada Había que ir a fondo, no regalar nada, tirar, tirar todo lo que teníamos Y defender la posición a muerte que nos costó un montón conseguirla Felicitaciones, merecido triunfo Bueno, muchas gracias, agradecerle a todo el JLS Corsi Motorsport A Luciano Sarvaga, a Cristian Corsi A Nico el encargado de mi auto, a mi segundo A todos los chicos del equipo Veníamos complicados, anímicamente complicados todos, pero como les dije, acá ganamos y perdemos todos. Somos, tenemos que ser un equipo y en los momentos malos tenemos que estar más fuerte que nunca. Y ahora este es momento de disfrutarlo y agradecerle especialmente a Berlín Energy, felicitarlo por el emprendimiento de las baterías y a Mármol Estefano, a Luis, un cariño muy grande que hace mucho que me viene apoyando. Y bueno, nada, ahí estamos, vamos que estamos en la lucha. Gastón Rossi, el ganador.